Al día que vine eh, primera vez en mi casa ya terminada, eh, me entregaron la llave y bueno, yo abrí mi, mi pieza mi casa era y dije, le dije a mi hermana, ¿será que esta es mi casa? ¿verdad? Ese día que me mudé, luego lloré muchísimo, le dije a mi hermano y eso, no pensé que ella iba a venir en mi casa. Le dije, ¿Por qué no va a ser tú? Tu, ya tuyo sí que ya es. Que yo recuerdo era lo que eh, pasé con la voluntaria. Yo, por ejemplo, todo el día lo venía junto a ellos y no sé... Todo era felicidad para mí, después ya quería que se termine rápido en mi casa, después ellos se fueron, fueron los días muy feliz, contentos para otras mujeres como yo, así como yo, era madre soltera, que sí puede ver a eh, hacer estos pasos que, por ejemplo, con hábitat se puede, que todo sueño y esperanza se cumple. Y el plan es, la Navidad quiero pasar, mi primera Navidad quiero pasar ya en mi casa. Yo le dije lo a mi hermano eso cuando me salió. Y en eso también ellos me apoyaron. Y mi mamá también, va a venir mi mamá y mi papá para la Navidad. me va a pasar mi primera Navidad, como se dice, en mi casa.